Lo anunciábamos antes de ir a la pausa y revisábamos nuestra portada eh, de hoy, miércoles 15 de septiembre. La empresa Quantum, esta empresa orgullosamente boliviana que fabrica los autos eléctricos, ha recibido la primera batería de litio hecha en Bolivia, hecha por yacimientos por la empresa yacimientos del litio boliviano. Para hablar de este tema hemos invitado al gerente general de Quantum Motors, José Carlos Márquez. ¿Cómo está? Buenos días, Diego Montaño los saluda. Buenos días, Diego. Buenos días a todo el país. Gracias por la, por la entrevista y sí, muy felices de contarles las, las noticias. Bueno, sin duda alguna, desde el 2019, que Quantum Motors viene sorprendiendo al país y al mundo y haciéndonos reflexionar y realmente... Ser consciente de que en Bolivia se puede diseñar tecnología de alto nivel, 100% boliviana. Bueno, sí, eh, con esta eh, noticia, con esto que ha acontecido hace un par de días en Cochabamba, que ya veníamos trabajando en realidad ya hace dos años con YLB, si es para seguir eh, demostrando eso y seguir... Eh, apostando para la electromovilidad que tanta falta nos hace en Bolivia. Bueno, hablamos de dos fases, eh, justamente de este acuerdo, diríamos, de trabajo entre ILB y Quantum Motors. Quantum Motors ya ha diseñado eh, algunos prototipos, vehículos que funcionan a electricidad, pero es la primera vez que recibe una batería 100% boliviana. ¿Cómo han sido las pruebas con esta batería eh, y cuáles las expectativas para de aquí en adelante? Claro, eh, bueno, hemos trabajado con Gileb hace ya casi dos años y hace un año ya habíamos probado la, la batería a, ni, eh, a nivel prueba, solamente a nivel piloto. Y ahora ya estamos empezando con una batería ya a nivel comercial. Entonces el convenio que tenemos es de 10 unidades mensuales eh, inicialmente, ya para, para ser comercializadas eh, en vehículos que los clientes van a poder elegir, ¿no? van a poder elegir si es que quieren una batería de ILV o, o alguna alternativa. Y ahí estamos hablando con, con la gente del viceministerio para que también haya en algunos beneficios y se incentive el consumo de estas baterías nacionales con, junto con, con Quantum. ¿no? José Carlos, ¿qué tan importante es eh, para la empresa Quantum, pero sobre todo para la población, el tener tecnología de alto nivel que se está desarrollando en Bolivia? Eh, ¿Cuántas personas trabajan? Y directa e indirectamente en Quantum Motors? A ver, eh, para la población eh, para el público es muy muy importante este hito que, que recién ocurrió porque eh, nos da la posibilidad de tener una batería de alta calidad eh, eh, a, a un precio óptimo, bueno eh, y con muy buenas proyecciones y servicio sobre todo nacional ¿no? es, eh, la, la batería eh, para los que no saben es el corazón del, de los vehículos eléctricos a, a, a diferencia de los motores en los, en los eh, vehículos a, a combustible eh, que es el corazón en, en este caso los vehículos eléctricos el verdadero corazón es la, la batería ¿no? entonces eh, ylb en la planta de La Palca en Potosí ha estado trabajando en una planta que es piloto, ¿no? es, es pequeña, pero es eh, impresionante el, el nivel de, de tecnología que ya tienen, eh, justamente preparándose para, para, para el futuro y para el eventual socio que ILB vaya a tener, o bueno, el país vaya a tener para la explotación de litio y para la industrialización. ¿no? Entonces, es, es sin duda muy importante para todos este hito porque demuestra de que ya están en, la, en las calles. Sí, YLV viene haciendo uh, celdas y baterías hace, hace tiempo ya eh, para diferentes usos uh, de respaldo, etcétera Pero ya para vehículos es un tema un poquito más avanzado y, y bueno, estamos felices de colaborar con, con, este, con, este, con esta nueva etapa. Eh, en cuan, cuando hablamos de las baterías hechas en Bolivia versus las baterías importadas, eh, con estas pruebas piloto que han tenido eh, y usted, eh, como bien menciona, es el corazón. La batería se convierte en el corazón de un vehículo eléctrico que ustedes los fabrican. Eh, ¿Cómo es el desempeño de la batería boliviana? Es bastante bueno. Eh nada que envidiar o incluso superior vamos a ver si superior en el tiempo pero por ahora todo lo que las pruebas que se han hecho eh, muestran que son baterías de muy alta calidad ¿no? así que estamos tranquilos con, con estas baterías podemos ofrecer la misma calidad y, y, y la misma garantía a nuestros clientes eh, gerente, ¿cuántas personas trabajan actualmente en Quantum Motors y se benefician de esta cadena productiva, la fabricación de vehículos eléctricos en el país? Actualmente estamos con un poco más de 60 personas, eh, pero eh, bueno, eh, sin duda que esto va a llegar si bien inmediatamente no llega a, a, a la cantidad de gente deseada, pero conforme los vehículos eléctricos van ganando este, em, el mercado y confianza de la gente, lo que nos interesa y siempre decimos es de que Quantum no debe, no debe ser la única empresa fabricante de, de vehículos eléctricos. Queremos abrir el paso a más empresas que se animen a fabricar vehículos, Ma, eh, vehículos y también partes que, de, de vehículos que es lo que necesitamos ¿no? Hablando ya un poco acerca de Quantum eh, en semanas pasadas en meses pasados se ha conocido que ya hay pedidos de, para exportar justamente estos productos bolivianos ¿Cuáles las proyecciones para este 2021 y el 2022? Sí, eh, bueno, estamos terminando de hacer la la, los trámites para poder exportar eh, no solamente eh, dentro del país que se deben hacer trámites sino también en los países de destino eh, inicialmente Paraguay y Perú y, y luego uh, bueno, vamos a ver de enviar una, unas muestras a, a, a, a Venezuela que habíamos pensado que ya tenemos interesados igual y México bueno, entonces estaremos expectantes y también haciendo el seguimiento correspondiente a esta empresa orgullosamente boliviana eh, que viene ya trabajando en el país donde más de 60 familias se benefician y bueno, ahora también con este aditamento que suma la bolivianidad a Quantum que es la batería 100% boliviana. Muchas gracias, gerente, por haber estado junto a nosotros esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes por la cobertura y con gusto siempre dispuestos a, a, a informar en qué andamos. Muy bien. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros José Carlos Márquez, gerente general de Quantum Motors, hablando acerca de esta batería, esta primera batería 100% boliviana fabricada por la empresa Yacimientos de Litio Boliviano, que ha sido entregada justamente a la empresa Quantum Motors, desarrolladora y fabricante de vehículos eléctricos, que en palabras de su gerente general ya están preparando la exportación de estos vehículos bolivianos a Paraguay, también a Perú y van a empezar a expandirse a otros países. Esto es sin duda alguna un paso y un hito importante en la industrialización de nuestro país y el desarrollo de la tecnología además. 7 de la mañana, 24 minutos, con esta buena noticia nos vamos a una pausa y al volver tendremos...